Bien en este vídeo voy a mostrar cómo eh, dentro de un programa eh, seleccionar acciones o partes de código a ejecutar en función de lo que escriba el usuario por pantalla, es decir seleccionar el flujo del programa dependiendo de lo que el usuario elija hacer. Bien esta vez voy a hacer un nuevo programa y en de Programa Simple voy a usar un programa eh, en el que se añaden algunos ajustes que, bueno, pues que pueden ser útiles. Bien, eh, aquí se nos añaden una serie de líneas de código que de momento no nos interesan. Nosotros, para escribir las variables, empezaremos escribiéndolas aquí, las variables globales, por ejemplo, y nuestro código entre el begin y el end que termina en un punto, pues lo escribiremos por aquí. Bien, eh, tengo escrito el código porque de lo que se trata ya no es tanto de escribir código, sino de ver cómo funciona um, un programa de este tipo, en el cual vamos a utilizar la sentencia if then else, esta estructura que nos permite seleccionar qué parte del código se va a ejecutar en función de, pues de algún parámetro, alguna variable o algo que ha escrito el usuario por pantalla. Bien lo primero que hay que hacer es guardar nuestro proyecto como siempre, lo voy a llamar flujo if y una vez que lo tengo en esta consola va a aparecer la, eh, el resultado del programa, lo que voy a hacer es añadir un punto de ruptura delante del if. Bien, en este programa en particular, pues he creado una variable um, que se llama respuesta de tipo cadena de caracteres, donde voy a almacenar lo que escriba el usuario. Se va a pedir una, una información por pantalla, si, que escribamos sí en el caso de que queramos continuar y si no, cualquier otra cosa. En esta línea se pide al usuario pues, eh, que escriba lo que quiera, que podrá ser sí u otra cosa, aquí se escribe una línea en blanco y a continuación empieza la estructura if then else. ¿vale? If then quiere decir si sí. lo que hay en la variable respuesta es sí, entonces se va a ejecutar esta sección del código. Else quiere decir cualquier cosa diferente a esta condición. ¿vale? Cualquier cosa que no pongamos que no sea sí, que pongamos que no sea así, pues va a hacer que el programa salte hasta aquí y se ejecute esta sección del código. Solo hay que tener en cuenta en esta estructura que después del begin y el, en el end de la parte del if, después del end no hay que poner punto y coma porque si no se interpreta que el programa termina ahí. O esa parte del programa termina ahí. Vale, podemos comprobarlo. Si yo aquí escribiese un punto y coma a la hora de compilar, aquí me aparece un error de sintaxis. Y me dice que no está bien. Quinto el punto y coma. Lo compilo. Y ahora me dice que se ha compilado con éxito. Bien, pues voy a ejecutar el programa para ver cómo, cómo funciona. Ejecuto. escribe la primera sentencia. Eh, y ahora se ha parado. En eh, esperar a que yo escriba. Reacln Que escriba eh, algo. Bueno, voy a empezar escribiendo. Sí, que es la respuesta esperada, pulso Enter y ahora el programa se detiene en el punto de ruptura que he establecido anteriormente. Si me pongo sobre respuesta, pues veo que se ha almacenado un sí y si ahora ejecuto paso a paso el programa con este botón, paso a paso por instrucciones, pues vemos que se van a ejecutar las instrucciones que están en gris. ¿Vale? Como la respuesta ha sido sí, pues se ejecuta esta sección del programa has elegido usar el programa, ahora escribe tu nombre, ahora está esperando a que escribamos algo por pantalla y luego va a almacenar en la variable respuesta, escribo un nombre y le doy a enter, ahora va a ejecutar la siguiente instrucción que es mostrar por pantalla el nombre que le ha escrito y la siguiente frase y ya eh... Después de ejecutar este bloque, pasa al final del programa y termina. Lo voy a volver a ejecutar, pero esta vez voy a escribir algo que sea diferente a sí. Por ejemplo, NOPE. En respuesta de aumento eh, tenemos NOPE. Entonces se va a evaluar como la respuesta es diferente a sí. Lo que va a hacer es pasar la, la siguiente instrucción que se va a ejecutar es el ELSE. Y ahí tenemos. Ha pasado a esta parte, así que escribe lo que nosotros pongamos. Adiós, gracias por elegir y el programa termina.